Llegamos. Hola, buenos días. Soy un ecuatoriano en Japón ¡Ugh! y llegamos finalmente a Osaka. Después de casi 8 horas en el bus. Me duele el trasero, me duele el lumbago, me duele la espalda y té, pero es la opción barata para viajar. Esta es la estación de Húmeda, eh, el terminal de bus del edificio Húmeda y este es un edificio cuanto menos curioso por la forma. Tiene una, es una U invertida. Hace un poco de frío. Así que voy a prepararme para el encuentro. ¿Qué onda? Tienen la bandera de. Uh, creo que es México, Japón, uh, uh, uh, Alemania, la Unión Europea y una bandera verde, que no es de un país, creo. Hankyu Hyakaten. Hankyu Hyakaten. Una tienda eh, llamada Hankyu. Ya estamos viendo la sección de comida. Hay muchas personas y mucha comida deliciosa. Se pueden ver pasteles, uh, panes. Y como es la época de navidad, entonces podemos ver muchos otros productos muy deliciosos. Dulces occidentales, dulces japoneses, etc. No les voy a poder mostrar todo, hay demasiada gente. ¡Comida! ¡Carne! Estamos en la tienda de Ghibli y podemos ver varias mercancías del viaje de Chihiro. Uh, tenemos a Tatoro ahí. Esto, y otras mercancías. Vamos a ver adelante qué más hay. Aquí hay varias mercancías del Porco Rosso. Ah, y las tenemos en varias presentaciones. Estoy en la tienda de Lego de Shinsaibashi. Y aquí al frente tengo a un dios. Este dios, si es que le tocas los pies, te viene la buena suerte. Incluso tenemos la tienda de Godzilla. Godzilla vs. un tsunami, ¿quién creen que gane? Esta es la tienda de Shinchan. El nombre japonés original es Krayon shin Shinchan, pero no tiene ese nombre en español. Y aquí al frente tenemos una tienda de Marvel. Vamos a ver qué se encuentra por aquí. Me. Les había contado que Chicawa es bastante popular al momento de hacer este video y por supuesto tenemos mercancías enteras de este personaje. Y lo más interesante que me parece hasta ahora es este. Este tiene, este tiene personalidad. El resto no sé. No, no, no sé qué le encuentro bonito. qué le encuentran bonito. Esta es la tienda de Capcom de Osaka. Ya estuve en la de Tokio, donde había mucha gente y no se podía hacer nada. Mega Megaman de 8 bits. Y atrás mío, Ultraman. ¿A alguien le gusta, le gusta Ultraman? Incluso parece que hay mangas enteros de Ultraman. Si a alguien le gusta, pues... Aquí encuentran los tomos. Uh. Salimos a la Shotengai, en y son como estas tiendas a lo largo de las calles Vamos a ver qué encontramos por aquí Está lloviéndonos un poco, pero igual estamos aquí en el cruce de Shinsaibashidenai Trodotombori Es un punto turístico bastante uh, popular, aquí se toman fotos, etc. Ya he estado aquí antes, así que no espero quedarme o no espero posicionarme mucho en este tipo de lugares además está lloviendo pero bueno se ve más o menos así hoy voy a uh, comer comida china estoy en un restaurante de comida china esto es ramen, ¿de ¿sí? hecho? ramen voy a comer ramen con arroz chino y nikuman que es un bollito de carne me antojé de una crepa así que voy a comer una crepa de banana y no la, nos la están haciendo en este momento Wow. Ahí están las bananas colgando. <ríe> Miren nuestras crepas. Esta es una crepa de ¿nada que. mikan Mikan, Y chigo. Fresa y mandarina. Mandarina de Strawberry. Strawberry, ¿eh? Ah, no, y la crepa, la mesa de banana y chocolate. Y tal más... Volvimos a la Shoutenga, ¿eh? Que son básicamente las tiendas a cada lado de las calles. Se está poniendo el sol, poco a poco, um, y encima más está nublado, así que regresamos bajo techo porque está haciendo frío y está lloviendo, así que caminamos un poco. Estamos en Nipponbashi, estamos explorando tiendas de videojuegos y figuras, etc., a ver qué se encuentran. Ya encontré algo, me encontré el Dragon Ball Dragon Ball Z Balls Limit por 500 yenes, es una gana. Encontramos una tienda de melon pan y se ven todos bastante ricos. Tenemos un montón de pájaros aquí haciendo fila porque están comprando pan y las migas de pan se caen, así que tenemos un montón de pájaros. Hoy me voy a quedar en, esta, en este agradable lugar. Es un, uh, un hotel que comparte, bueno, que tiene computadoras para eSports. Uh, así que veamos que puedo jugar un poco y tal vez edite un poco de videos. Si es que puedo les muestro mis habitaciones después. Bueno, no es una habitación, es una cápsula nada más. Bueno, la luz de cada uno de los pisos es distinta, así que ya llegué, toco esta llave, aquí, y se abre la puerta y este es el paisaje con el que me encuentro. Entonces, son pequeñas este, recámaras, pequeñas cápsulas, y voy a buscar la mía. Es aquí. Ah, no Se ve bien por la luz, pero aquí voy a dormir. Les quiero mostrar la ducha, este, tenemos estas oh, no, um, ¿dónde, qué? cortinas, o sea, como los zapatos, los ponemos ahí y ya me saqué los zapatos, y después de esas cortinas, bueno, aquí tenemos uh, los lavabos, Esto, y después de esas cortinas, pues tenemos los um, las duchas. Miren nada más, vengo a comer comida lujosa, estoy comiendo pez globo, este es el famoso pez globo uh, dicen que si es que el pez globo está mal preparado tiene una toxina que te, te mata básicamente si es que está mal preparado pero creo que no tengo preocupación por eso ahora nos van a poner el pescado pez globo, el pez globo en pedazos y nos van a poner a cocinar aquí en agua caliente eh, la carne una vez cocinada en el agua hirviendo este, se siente muy bien ah, para hacer pescado pensé que la carne sería bastante suave o gomosa pero la carne está, se siente sólida entonces se siente como comer pollo hay que tener cuidado con los huesos los huesos se ponen en esa vasija o en esa urna ahora están preparando una sopa o un preparado con huevo, arroz cebolla en, en agua hirviendo ¡Guau! Wow. <risa> ¡Qué rico! so. Hoy comí este pescado. Fugun. ¿eh? Es un tipo de pez globo distinto. Pensé que el pez globo tenía como que esas espinas en el, en el estómago. Pero parece que hay otro tipo de pez globo. Y este también se infla pero no tiene las espinas. Así que es otro tipo. Eh, estuviste muy rico. Muchas gracias. <risa> Está pintado en la, el ambiente de ja! ¡Ja, el ambiente de ciudad de Osaka. Ah, oh, oh, oh. sí. entramos a un pequeño callejón en el que está pintado el ambiente de Osaka. Sí, sí, sí. No hay mucha gente, eso es bueno, porque no se podría pasar, es muy estrecho. <risa> espero que les haya gustado y gracias por acompañarme otra vez en mis aventuras. Um, espero poderlos ver en un próximo video. Muchas gracias, queridos Hasta luego. Buenas noches desde Osaka, un ecuatoriano en Japón.